Damos un cordial saludo a toda nuestra comunidad académica de la Universidad Militar Nueva Granada. La Red de Bibliotecas y la División de Recursos Educativos hemos querido eh, grabar este video con el objetivo de orientar sobre el uso y manejo del gestor bibliográfico Redford, herramienta que nos ayuda a organizar la información bibliográfica de nuestras investigaciones. ¿Qué utilidades podemos encontrar en Redford? Podemos importar bibliografías desde distintos recursos, como bases de datos, eh, catálogos en línea, blogs, webs. Podemos organizar y gestionar las referencias bibliográficas de una base de datos personal en, en nuestro Redford. Eh, compartir referencias en redes sociales y en diferentes sitios web. Crear bibliografías en, formatos, en varias normas y formatos. Eh, para ello eh, es necesario que creemos una cuenta personal en Redford a través, a través de la página principal de la Universidad Militar. Ingresamos www.umng.edu.co, buscamos el link de biblioteca, seleccionamos biblioteca, seleccionamos bases virtuales, y buscamos eh, la base de nuestro gestor bibliográfico Redford dando clic acá en Redford nos lleva directamente damos clic en Redford y acá nos solicita usuario y contraseña el cual se debe digitar eh, generalmente está configurado el código de estudiante y el documento de identidad para el caso del código de estudiante se debe escribir solo el número sin anteponer ninguna letra y la contraseña eh, o también el usuario con el que consultan notas los estudiantes. En el caso de los docentes, debe digitar el usuario y contraseña que emplean para digitar notas. Salí, pues contraseña, ingresar. Acá nos lleva a esta página, donde nos permite crear una cuenta. Esta cuenta la creamos una única vez. Es importante tener eh, presente qué usuario, con qué usuario y con qué contraseña lo vamos a crear, ya que esta cuenta la podemos usar durante todo el tiempo que tengamos vínculo con nuestra universidad militar. Acá nos pide ingresar el correo electrónico, el cual debe ser el correo institucional de la universidad militar. Una vez que lo ingresemos, damos clic en comprobar. Esto nos enviará un link a nuestro correo en el cual debemos hacer clic para activar nuestra cuenta. Al darle clic a ese link que nos envían, nos va a aparecer otra paginita donde nos piden algunos datos personales, como nombre, apellido, el programa en el que estamos eh, estudiando y el la categoría que tenemos, como si es estudiante, docente, investigador seguidamente nos lleva a una página, a un recorrido que es donde nos muestra algunas utilidades que, en, que presenta Refo, damos clic en siguiente y ya estamos creada nuestra cuenta personal en Refo. una vez digitados todos los datos que nos solicitan eh, nos lleva a esta interfaz que es donde visualizaremos las bibliografías que hayamos importado inicialmente recién creada la cuenta esta parte nos va a aparecer en blanco en mi caso me muestra algunas porque ya he creado algunas bibliografías y me muestra todas las opciones a las que puedo acceder a través de Redford por ejemplo acá todos es para visualizar todas las bibliografías que tenga eh, para buscar en una base de datos a través de Redford Para visualizar lo último importado también, en compartiendo podemos visualizar las carpetas que nos estén compartiendo o que estemos compartiendo o compartir alguna carpeta. En mis carpetas podemos añadir una carpeta nueva o visualizar las que tengamos ya creadas. Si, simplemente si quiero añadir una carpeta es dar clic en añadir, colocar el nombre que desea, Guardar y ya queda creada mi nueva carpeta. O también, si ya tengo alguna carpeta creada y deseo crearle subcarpetas, doy clic acá en los punticos, puedo añadirle otra carpetica a esa carpeta o puedo renombrar la carpeta o puedo compartirla o encontrar duplicados, referencias duplicadas o eliminar. Acá podemos crear etiquetas y la opción de eliminar. En más, añadir, podemos cargar o arrastrar un documento a RefWorks, importar otras referencias, si tenemos referencias en otro gestor, como Mendeley o, o algunos con RIS, bueno, en fin, importar otras referencias, acá nos da la opción de crear una nueva referencia o una referencia manual, simplemente damos clic, digitamos todos los datos que nos solicita el Metadata y podemos seleccionar acá si es un libro, si no es una sección, si es un, una página web, una tesis, un video, en fin y simplemente guardamos y ya queda creada nuestra referencia manual vamos a visualizar cómo, haríamos una, cómo importaríamos una referencia de nuestras bases virtuales entonces eh, si estamos en biblioteca podemos hacer búsquedas a través del metabuscador descubridor las cuales los resultados de búsqueda nos aparecen porque, nos aparecen varios resultados de búsqueda porque este este metabuscador nos integra varias bases virtuales acá sí me aparece esta opción de hola invitado de dar clic porque si no estoy registrado me pide que digite el usuario y la contraseña de, de, para ingresar a las bases. Entonces, acá ya no me lo pidió porque ya lo había ingresado al principio. Entonces, aquí hago mi búsqueda normal. Voy a hacer un ejemplo. Si estoy trabajando un tema, por decir algo, ética profesional, digito mi, mi tema, busco. Y cuando desee importar las bibliografías a mi gestor, sencillo, solamente digo acá, doy clic en exportar a RefWorks. Selecciono el ref, esta era la antigua versión, ahora nosotros acá ya estamos trabajando la nueva versión. Selecciono el ref nuevo, dice importación completada, aceptamos. Y aquí ya puedo visualizar la, la referencia que acabé de importar y la puedo seleccionar y asignarla a una carpeta que ya haya creado o crear una nueva para que se me asigne esa... Esa referencia a una carpeta nueva. O también puedo crear la bibliografía de esa, de, de esa referencia. Simplemente me voy aquí a las comillitas, crear bibliografía. Y aquí puedo, en esta opción, seleccionar alguna de las normas que existen para poder crear la bibliografía. En mi caso voy a seleccionar normas APA y ya tengo la referencia creada de acuerdo a las normas APA. En algunas ocasiones necesitamos eh, referenciar algún artículo o algún, alguna publicación y no, nos ofre, la, no se nos presenta la opción de exportar a Redfor, no vemos como la facilidad. Y para esa situación, para esos casos, en la opción herramientas debemos eh, instalar en nuestro equipo o en la barra de favoritos, un complemento que se llama Save to Redford, solamente debemos dar doble clic en Save to Redford, arrastrar este complemento hacia nuestra barra de favoritos, lo soltamos ahí y ya nos queda eh, instalado, ahora veremos cómo vamos a, en qué, en qué situaciones y cómo lo usaremos, bueno, vamos a ver un ejemplo. por ejemplo, usando una página web, en el caso, en el caso voy a hacer el ejemplo con el periódico El Tiempo, selecciono una noticia como acá no tengo la opción de, de importar la bibliografía o de exportarla simplemente le doy clic aquí en Save to Redford, que fue el plugcito que instalé le digo que me lo guarde en Redford, aquí puedo visualizar esa referencia y acá está listo y aquí ya el paso que nos queda es lo mismo volver a crear la bibliografía o asignarla a una carpeta lo que deseemos hacer pues, también redfor nos da la posibilidad de poder editar una una referencia bibliográfica en este caso la selecciono y aquí eh, doble en el apisito donde puedo eh, digitar los datos que desee o que crea que me hagan falta y o añadir más campos y guardar ya de esa forma queda editada una referencia Redford también me brinda la posibilidad de visualizar las referencias en, en alguna de las normas para este caso me voy acá a esta incito a esta ruedita y si quiero visualizar mis referencias en alguna de las normas, eh, por ejemplo, si selecciono Harvard o, bueno, selecciono alguna de las normas, le digo guardar y me muestra, eh, digamos, como eh, estas, estas eh, opciones en amarillo es lo que me faltaría ingresar para que esa, esa referencia me quede eh, bien citada de acuerdo a la norma que seleccioné entonces debo editar esa referencia para que me quede citada de acuerdo a la norma que seleccioné, ya aquí puedo pues cambiar de norma nuevamente por ejemplo si fuera APA, guardar, entonces eh, acá me muestra me muestra de acuerdo a esto eh, para las normas APA eh, esto es opcional, lo amarillo sería lo que es para la norma APA que debería idealmente llevar entonces ahí yo evalúo y puedo editar esa referencia como ya les indiqué cómo hacerlo entonces de esta forma ok bueno y creo que hasta aquí ya si entendemos esta hasta esta partecita del video pues ya podremos defendernos en gran manera con el con el gestor bibliográfico redford de todas maneras nos ponemos a sus órdenes en caso de que tengan dudas o tengan sugerencias, por favor, hacérnoslas saber a través de este correo marta.rangel.unimilitar.edu.co o al teléfono fijo 650 000, extensión 3041. O si desean acercarse a alguna de las bibliotecas de la red de bibliotecas o a las salas de internet de cualquiera de nuestras sedes, con gusto estaremos para atenderlos. Muchas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad.